Estamos en el bus camino a la Junta de, de Viña Allá atrás está la High Class Que también van a acompañar a Armin en esta aventura eh, a Viña Mira, mira cómo hacen show esa niña allá atrás Me encanta Vamos en el bus y les voy a mostrar Así como anda la gente pero como muy viola Hay gente durmiendo, no sé voy a mostrar Ay, qué bueno seguimos en el bu, aquí un pana típico, son las 12.20, el santuario de las hortalizas sigue sin terminarse y nosotros seguimos sin llegar a la Viña. Eh, Nos tuvimos que subir a otro bus. hablamos de pie, superado, totalmente superado, pero ya, bien. Y ahora vamos escuchando, cumbia, no voy a que matan, pero bueno, hay que apretar. se ya llegamos a Viña, acá está toda la gente Nos tuvimos que venir en este vuel al final que nos buscó en la carretera Pero bueno, ya llegamos ¿Puedo tener una entrevista con la alcaldesa ¿Painé? ¿Cómo se siente? Digna ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, ¿Cómo es paine diferente a Viña? Es lo mismo, así de high somos ¿Sí? Sí, por supuesto, usted es la alcaldesa Ah, <risa> Llegamos a Viña y ahí está el reloj de Viña del Mar Que es un reloj muy tradicional que tiene muchos años ¿Visa está cómo estás? caga de calor ¿Cómo se siente viajar en primera clase? Genial, la vista espectacular, sí. tenía ventilación propia, VIP. ¿Cómo la están pasando? Super. Ah, aquí viene el agua. Verga, me mojé todo. Me mojé completamente. Estoy completamente mojado. Verga, mi vida. Verga. Hay caleta de gente. ¡Hay calor de gente! ¿Tienes que ir que siguen los papis? Los puyos. Los puyos. Y desde el año 0 igual, en cada cosa que se nos ocurre, cada vez que le decimos al mismo cuando hace esto", sí, miro, ah, no se esto, ya le lo hago, le mandamos cosas para que regale a las damas la ya, nos cotizan lo que queremos hacer cuando se si nos ocurren no, los jornadas, así que en verdad un aplauso a vez porque nos ayudó Caleta. Ah, ah, ah, bien, quiero, aprovechar, de... quiero aprovechar de que todos nosotros le demos un aplauso a Armichile que también siempre se ha admirado y esforzado en hacer que Vickyas tenga acá en Chile la mejor estadía, así que de verdad gracias a ustedes chiquillas porque todos nosotros estamos eternamente agradecidos a ustedes, así que muchas gracias a ustedes. Thank you. ¿Cómo están? ¿Con esta energía? No. No. no ¿Cómo están después de esta junta? Le voy a hacer un close up Yo duermo una hora y quedo chiquitana. Bueno hasta acá llega este video Quiero agradecerle a todos a todos los que el día de hoy eh, Se tomaron fotos conmigo Me saludaron o me hicieron preguntas, de verdad estoy demasiado agradecido un momento como que me sentí como súper nervioso porque era demasiada, demasiada la gente que como que estaba a mi alrededor y de verdad yo como que no estoy acostumbrado a esas cosas pero fue súper bacán, eh, lo pasé súper súper bien, bacán haber compartido con todos, con todos, haber compartido con High Class, haber compartido con el staff de Army Chile, que weón es la raja weón entonces como que realmente lo pasé demasiado, demasiado bien, espero que le haya gustado todo este tour, esta ruta que fue Army Chile, Army on Tour en en Viña, me despido de acá, desde Viña, desde la misma playa donde está el Hotel Cheraton, donde en algún momento estuvo Super Junior. Muchísimas gracias, Juan. De hecho, loco, me voy con el corazón demasiado, demasiado contento. Bye, bye.